Bienvenidos chicas y chicos a mi canal Yo soy Nicole, para los que no me conocen, Nicole la Bruja Y hoy voy a responder por qué empecé YouTube Que es una pregunta que me han hecho bastante No es que he empezado YouTube, he retomado En el 2014 yo empecé a hacer videos eh, de remake De videoclips de Taylor Swift, como saben, la amo Es mi cantante favorita Empecé a hacer esta recreación, remake, cover de sus videoclips acá les voy a dejar uno y acá otro o oh, creo que solamente se puede por acá y empecé haciendo eso porque me gustaba eh, agarrar la cámara, me, me gustaba grabar, me gustaba producir mis videos porque veía cada tomita entonces decía ah, tengo que conseguir esto, ah, tengo que conseguir el otro lo que me motivó a estudiar comunicación audiovisual y bueno, esto de YouTube nuevamente es como un reencuentro a mi antepasado Reencuentro a mi pasado Antepasado todavía no llego Otra de las razones por la que empecé Fue que mi vida es monótona Trabajo desde las 7 de la mañana que salgo de mi casa Y no vuelvo hasta las 7 de la noche Entonces quería tener algo que me motive A hacer algo fuera de mi rutina Hablar y tratar de, de Inspirar a las personas Es lo que me gusta Me gusta hablar de temas Que estén de moda Me gusta darme a conocer No Me gusta hacer producción Acá al lado tengo mi mi luz que creé yo misma con mis manitos Que ya voy a hacer un tutorial de luces que me han pedido también bastante Ya lo voy a hacer calma, por favor, calma Y bueno, y para todo esto me tuve que comprar una cámara Que no es muy barata Que es una Canon G7X Mark II Que es la cámara que todos los youtubers usan Y que se ve súper pro y me encanta Otra cosa que me di cuenta Y fue otra razón por la que empecé Fue que eh, los youtubers o influencers Como que están saliendo más a la luz porque son personas reales que tienen su vida, pero que también trabajan en, en lo que es YouTube entonces yo quería como que ser parte de eso, ¿no? influenciar a las personas que, que me ven o que me siguen de una buena forma eh, que me vean que soy una persona real entonces esto de YouTube es como mostrarme tal cual soy porque ni siquiera estoy imitando o estoy actuando porque en la actuación me va malísimo así de lorna no soy en la vida real sí Luego encontré varios youtubers que me inspiraron, también, y dije, wow, o sea se ve divertidísimo, eh, su edición me gusta un montón. Yo quería hacer lo mismo, pero a mi manera, y eh? así que espero estar cumpliéndolo, haciéndolo bien y que les guste. Bueno, con respecto al modelaje, eh, lo he apartado un poco, porque quiero empezar a hacer esto, que es lo que me gusta más. Y porque aporta bastante en mi vida, ya voy a hacer un video completamente serio acerca de lo que es el modelaje. Me gusta tratar de, de demostrar cómo soy, de mostrar mi vida, de mostrar cómo hablo, para que ustedes me puedan escuchar, porque mediante fotos uno no tiene idea de cómo habla la gente. Quería eso, quería compartir cositas de mi vida con ustedes. Ser yo frente a la cámara hablándole a todos ustedes. Quiero que mi capacidad creativa crezca cada día más, porque también está como flojeando, entonces. Con eso los YouTubes. YouTube de YouTube puedo ver inspiraciones, puedo tomar referencias, dar ideas para nuevo material, cosas que, que no se han repetido. Así que espero no defraudar a nadie, que les gusten mis videos, porque lo hago con mucho cariño, mucha paciencia, mucho amor. Y nada, creo que ese es un video cortito que quería hacerles para explicar por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que. Estoy planeando hacer un video de preguntas y respuestas Así que creé un correo Que es este Que igual lo voy a poner abajo Para que ustedes me puedan mandar o un video O una pregunta a ese correo lo que quieran saber de mi vida, de lo que he estudiado De lo que hago ahora, de lo que me gusta No me gusta, de lo que voy a hacer De lo que no todo lo que quieran Espero que les haya gustado el video Es un poco corto y diferente No se olviden de suscribirse Allá abajo Darle click a la campana Que eso te notifica Cuando yo subido un video Y así podrás ser el primero en verlo Seguirme en mis cuentas De Instagram, Twitter, Facebook Tengo una página de Facebook Que creo que no muchos conocen Pero igual les voy a poner El link abajo Voy a intentar de subir Un video a la semana Porque ahora me estoy tomando Un poco más de una semana Nos vemos en un próximo video Con más material y cosas chéveres Y vlogs y tags Y muchas cosas más con Nicola Bruja Chao